es hora de acabar con la guerra más larga. Bale se estableció como fecha límite el 11 de septiembre, cuando se celebraba el vigésimo aniversario de los atentados contra las Torres Gemelas. Fuimos a Afganistán por un horrible ataque que ocurrió hace 20 años. Eso no explica por qué debemos seguir allí en 2021. Lo expresó Assad. Joe Biden tomó la decisión de retirar las tropas que permanecen en Afganistán alrededor de 3.500 para el próximo 11 de diciembre, fecha que marcará el vigésimo aniversario de los atentados a las Torres Gemelas. El mandatario en ese entonces, en un discurso transmitido desde la sala de los tratados de la Casa Blanca, desde donde el entonces presidente George Bush también anunció el inicio de la ofensiva militar. La presencia de las tropas estadounidenses en Afganistán acapara ya cuatro presidentes, dos republicanos y dos demócratas. No pasaré esa responsabilidad a un quinto. Concluí en este tiempo que las tropas estadounidenses vuelven a casa. No podemos esperar continuar con este ciclo esperando crear condiciones ideales para la retirada. Así lo agregó él. Comenzaremos el 1 de mayo. El mandatario indicó que la salida no será apresurada, sino que se hará de manera responsable, deliberada y segura, obviamente en coordinación absoluta con los aliados. Fue claro e indicó que, si bien el país no continuará teniendo presencia militar, en el país y continuará con trabajo diplomático y humanitario y continuará apoyando al gobierno afgano. Seguiremos proveyendo asistencia a sus fuerzas armas y de seguridad. Junto a nuestros aliados hemos entrado y equipado a una fuerza local de más de 300.000 personas. Ellos continuarán luchando por los afganos y apoyarán negociaciones de paz, al igual que nosotros. Luego el anuncio Biden, los países de la OTAN confirmaron un comunicado propio, comenzar la retirada de sus propias tropas alrededor de 7.000 en la misma fecha. Reino Unido también retirará sus aproximadamente 750 soldados. El presidente afgano Ashfar Ghani declaró el miércoles que las fuerzas nacionales son totalmente capaces de defender al país, después de conversar con su homólogo estadounidense sobre la decisión. Respetamos totalmente la decisión estadounidense, añadió el presidente de Afganistán. Vamos a trabajar conjuntamente para garantizar una transición pacífica. Prometió tras su conversación telefónica con Biden. No obstante, el gobierno de Kabul, con apoyo internacional, controla débilmente solo algunas partes del país, mientras los talibanes se fortalecen. De acuerdo a las decisiones tomadas, se especula que cada vez más voces, las cuales predicen que los insurgentes tratarán de hacerse con todo el poder en cuanto desaparezca la cobertura militar de Washington. En otra parte de su discurso, Biden se refirió a los talibanes y aseguró que su administración hará que rindan cuentas por su papel en el conflicto, dejando a los iraníes sin mencionarlo aunque comparte una porosa frontera con Afganistán, indicó que los países de la región tienen un significativo interés en la futura estabilidad de Kavana. El acuerdo negociado en su momento por el expresidente republicano Donald Trump de los talibanes se comprometieron a no dar cobijo al caerán de ningún grupo extremista, lo que constituyó la razón principal para la invasión del 2021. Pero Mohamed Naeem, portavoz de la oficina de los talibanes en Qatar, dijo que los insurgentes no participarán en ninguna conferencia antes que todas las fuerzas extranjeras se hayan reti retirado completamente. Pasando a segunda noticia, ya la acusación, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela reiteró que Cuba no tiene verdaderas vacunas contra el contagio de la pandemia. Según las investigaciones, la entidad indicó que las fórmulas desarrolladas en la isla son productos experimentales de los cuales no se conoce su composición, seguridad ni eficacia. Por su parte, el gobierno dictatorial de Nicolás anunció su intención de comenzar a inocular a la población con una de ellas, la Abdal, que se iniciaría en julio pese a que no ha sido aprobada ni han terminado los ensayos. El pasado miércoles, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela reiteró su alerta de que las vacunas contra la pandemia que están desarrollando en Cuba no son verdaderas vacunas, son productos experimentales de los cuales no se conoce su composición, seguridad ni eficacia. También se alertó sobre la falta de información fehaciente sobre el posible inoculante luego de que el represor Nicolás anunciara que en Venezuela se producirán por mes 2 millones de dosis de Abdala, uno de los candidatos cubanos contra la enfermedad. Según Nicolás, en aceptar que apenas es un experimento, dijo lo siguiente, hemos firmado un convenio para producir en nuestros laboratorios 2 millones de vacunas por mes de la vacuna Aptala ya por allá para el mes de agosto-septiembre aproximadamente. Y con esto, dijo a fines de marzo que su gobierno tiene la intención de poder iniciar en julio la administración de dicha vacuna, pese a que no ha permitido los ensayos, parte de los cuales se están desarrollando en Venezuela, ni ha sido aprobada tampoco. La Caima declaró lo siguiente. Existe la urgente necesidad de tener un plan nacional de vacunación contra la pandemia que sirva de soporte fundamental para las iniciativas que sean necesarias a fin de asegurar la inmunización de un estimado de 15 millones de venezolanos. Venezuela hasta el momento ha adquirido 250.000 dosis de la vacuna rusa Sputnik V y 500.000 del país asiático Sinopan. Según información brindada por la represión chavista, que apenas ha facilitado datos al respecto, con lo que se desconocen cuántas de ellas han sido inoculadas ni a quién. Estas solo alcanzan para administrar dos dosis al 1.3 de los casi 30 millones de habitantes del país. El ministro de Salud del gobierno socialista Carlos Alvarado dijo que la inmunización marcha de forma rápida, algo que no, pues en este caso cuadra, son las cifras reales. El pasado domingo la represión consiguió liberar fondos que Estados Unidos tenía secuestrados debido a las sanciones internacionales para adquirir 11.374.400 vacunas del mecanismo COVAX, aunque el gobierno dictatorial de Nicolás rechaza la fórmula del laboratorio británico AstraZeneca que inicialmente el sistema tenía asignada a Venezuela. Esto representa un paso en la dirección apropiada pero para la academia creen que no es suficiente, por lo que a su juicio el reclamo nacional por las vacunas debe continuar hasta que cada venezolano elegible sea vacunado. De igual forma anunciaron que no se debe continuar sin el conocimiento de la Mesa Técnica Nacional para el Acceso a COVAX, integrada por el Ministerio para la Salud, opositores, representantes de la Academia Nacional de Medicina y sociedades científicas, con el acompañamiento de la Organización Panamericana de la Salud y de UNICEF. Dentro de todo piden subsanar las dudas que ha generado este anuncio La primera de las cuales es la falta de información sobre cuál será la vacuna que se adquiría Ni cuándo estaría llegando a Venezuela Dicha vacuna tal aún se encuentra en fase de prueba Y además suena como las goticas milagrosas para las que según Nicolás los estudios van muy bien También la vicepresidenta venezolana Delcy Rodríguez confirmó que será producida en un laboratorio estatal en Caracas según las cuentas chavistas, esperan poder vacunar contra la pandemia el 70% de la población este año con las vacunas de Rusia, el país también asiático, Cuba y el mecanismo COVAX, que coordina la Organización Mundial de la Salud. A pesar de la lentitud frente a la campaña de vacunación que están desarrollando las autoridades chavistas, la dictadura de Nicolás rechazó el plan de inmunización propuesto días atrás por la Fede Cámaras, la principal organización de gremios empresariales de Venezuela. Esto sucedió dos días después de que Nicolás se arremetiera contra Fede Cámaras al calificarla como un nido de víboras que se presta a los planes conspirativos. Los principales, o en este caso las principales, empresas privadas de Venezuela plantearon un plan que buscaría inmunizar a 3 millones de venezolanos en cuatro meses y medio. Para su implementación se requerían 6 millones de dosis y unas 100 clínicas privadas. Juan Guaidó en este caso que reiteró el miércoles su disposición para buscar recursos y ayudar en el pago del mecanismo COVAX para la vacunación contra la pandemia. Por último, el líder opositor Juan Guaidó, que es reconocido por varios países entre ellos Estados Unidos como presidente interino de Venezuela, luego de su proclamación en 2019 hizo la aclaración de que los recursos pudieran servir para fortalecer la cadena de frío para resguardar las vacunas. Y esto es de todos. Así lo dijo Juan Guaidó. Estamos dispuestos a seguir buscando ayuda con nuestros aliados para poder eh, poner temprano la vacuna en Venezuela. Apuntó tras insistir en que el gobierno dictatorial de Nicolás demoró en pagar el mecanismo por sobre. Así amigos, hemos finalizado hoy nuestras noticias. Como siempre es un gusto poder compartirlas. Que más personas nos conozcan, así que no se les olvide compartir el canal, suscribirse, que activen la campanita de notificaciones para que les estén al tanto y les lleguen todas nuestras noticias. Hasta la próxima oportunidad y recuerden que siempre los estamos leyendo. Chao, chao.